Bien Trader, bienvenido, bien seas iniciante, bien seas avanzado, bienvenido a Trading Institucional. Vamos a ir a la gráfica de inmediato, te voy a mostrar si eres principiante, por qué no deberías operar con patrones, no deberías gastar el tiempo con formas estúpidas, lo voy a decir así, estoy cansado, los mentores a mí me odian, me odian muchos mentores, me da igual, me da totalmente igual, pero simplemente te lo voy a explicar. Tú ya sabes que el mercado es fractal, es una ley del mercado, el mercado tiene que ser fractal. Podemos ver por ejemplo esta manipulación del precio, aquí es donde muchos traders normales buscan patrones. Acá podemos ver otra manipulación del precio que es toda esta. Luego cae otra vez el mercado y podemos ver la siguiente manipulación. Acá hay otra pequeña manipulación del precio, luego cae, luego hay otra manipulación donde hace un retroceso el precio. Y luego está formando esta manipulación que ya es mucho más grande. Desde ahí ya estamos arrancando trader para que te vuelvas un máster en el trading. Recuerda que el trading es una profesión. Es una profesión. Entonces, debes tomarte el tiempo. Yo ya llevo más de cuatro años en, en las gráficas. Puedes ver mi cuenta auditada aquí abajo. Puedes seguir mi trading en, en, en el canal de Telegram. Podemos ver acá también otra manipulación del precio. ¿Cómo es una manipulación? Me van a preguntar. ¿Dónde subo y baja el precio? Aquí es donde... Los traders convencionales que le enseñan lo mismo que enseñan los brokers, yo les voy a decir una cosa, si van a pagar un mentor, si van a pagar una academia, exíjanle que no le enseñen lo mismo que le enseñan los brokers o si no para eso no pague esa academia, mire esta manipulación del precio que es un ritmo distinto y luego se libera al alza, esta es otra manipulación que se realiza con un ritmo distinto más abierto en el precio al lado derecho y se libera el alza. Si vas a pagar una academia, si vas a pagar un mentor, que yo hago sala de trading en vivo, a mí me interesa es que tengas resultado inmediato. Todos los alumnos que entran están siguiendo mi trading todos los días. Todas las semanas están teniendo sus resultados. Yo los llevo de la mano. Si lo vas a hacer para aprender una estrategia arcaica que los brokers te enseñan, no la pagues. Ve y míralo gratis en internet. ve y Vete a un, broker, a un broker y ahí ellos te enseñan en clases en vivo. O sea, traders, más del 95% de las personas que entran al trading pierden. Y solo de ese 95% el 5% logra la rentabilidad a largo plazo. Porque están perdiendo el tiempo con patrones estúpidos. Otros te dicen que el triangulito. Otros te dicen que el... el, el ay, yo no me acuerdo cómo se llama... Una cosa ahí que es toda compleja, que se forma así, seguro lo conoces, y luego hace otra cosa así, y luego aquí es donde... Eh, academias que no eran academias como hay márquez que se decía hacer una academia, enseñaba esto de los patrones armónicos, mira que ya me acordé. Yo perdí mucho dinero ahí, patrón armónico, mi verga. ¿Saben cuánto dinero yo he perdido? A mí me odian los mentores porque yo les digo que su estrategia es arcaica y está mandada a recoger. Pero es que no lo digo yo, lo dice el mercado. Me lo ha dicho el mercado por años. Mira la liberación del precio, mira la liberación del precio, mira la manipulación del precio. Nos encontramos en el Nasdaq. Recuerda que esto sirve para Forex, Bitcoin, Cripto, para todo mercado. Acciones que también estoy siguiendo ahorita las acciones de McDonald's. O sea, yo estoy en todo lado porque yo sé filtrarlo. Otros te dicen que no utilices muchos indicadores pero no te dicen el por qué. Lo importante aquí es ver la gráfica. Miren, por ejemplo, aquí yo no hubiera participado porque la apertura del mercado, es decir, como se está moviendo de precio a precio, que eso es lo que ganamos el recorrido de pips, el apalancamiento solo es una consecuencia de la cantidad de nuestra cuenta. Si tengo una cuenta de mil dólares, de dos mil dólares, de ahí me puedo apalancar. Acá ya puedo utilizar 0.05, 0.05, aquí ya puedo utilizar 0.010. Sí, pero entonces acá yo no hubiera participado, por eso es que la fractalidad es la base del mercado, no el patrón pollo, no el patrón triángulo, no el patrón armónico, vean, traders, no vayan a perder cinco años de su vida, los que están iniciando, los que ya llevan tiempo, no sigan perdiendo otros cinco años de su vida tratando de ser rentable con esas pendejadas, traders, es así, ustedes lo pueden confirmar. Vayan y auditen su cuenta en Darwin. Ese es el que más yo recomiendo. Vayan, auditen en la en Darwin. Hay otros que yo siempre veo eso muy repetitivo en mis alumnos, en los que toman acción y entran a la sala de trading en envío. Me ponen 10 operaciones a la semana. De por Dios, esto es una locura. Yo opero a veces dos veces a la semana y solo pongo 4 operaciones. A veces solo pongo 3. Y solo poniendo esas 3 o 4, que ya llevo historial más, más de un año, más de 8 meses, más de 9 meses y voy a seguir compartiendo el historial, con solo esto yo ya me hago el 9% de la cuenta, 9% de la cuenta, actualmente llevo el 27% de la cuenta en este mes, me, me estoy apalancando con las ganancias, no con todo el 27%, porque eso es otra locura, Van y le meten otro lotaje. O sea, traders, traders. Entonces, este ritmo donde el precio manipula. El Nasdaq está haciendo cosas muy importantes. Yo estoy un poco asustado, literal, porque si el Nasdaq acá, trader, sigue cayendo. Bueno, ahorita estaba viendo el SP500. Pero si esto siguiera cayendo aquí, agárrense porque vienen cosas muy duras a nivel no solo económico, sino ya viene como un tipo de supervivencia donde va se va a escasear el alimento. O sea, traders, los que leemos los mercados financieros somos profesionales y podemos saber cuándo va a haber crisis muy brutal. Esto no puede seguir cayendo. Yo le he dicho a mis alumnos, esto no puede seguir cayendo. Pero si yo me voy acá semanal, recuerden que cada fractal de color dorado es mensual, es un alto y bajo mensual. So yo no creo este indicador, lo creo Bert Williams, un trader. Vayan y miren la descripción aquí abajo en el video. Pueden irse a Trading Institucional Oficial en la página web y leer todos los artículos que yo los he hecho para ustedes. Hay un montón de artículos. Miren este, esta manipulación del precio semanal. No se parece a esta. Simplemente vean las velas. Yo no les, Por eso yo no les hablo de patrones. El patrón pollo, el patrón batman, el patrón triángulo. Miren mentores, se pueden meter sus patrones por el culo. Ya, se les voy a decir así, me va me da igual, me da realmente igual, porque entre más mis alumnos tienen más resultados exponenciales. Yo veo la complejidad que ellos tienen en su cabeza que tienen que sacarse toda esta mierda del patrón triángulo, del patrón patrón armónico. Se tienen que sacar todo eso porque esa es el, el mayor la mayor Obstáculo para que ellos tengan resultados entendiendo el trading institucional. Es así. Miren aquí este ritmo. Miren, miren. Esto es la maduración de este fractal. Pero miren aquí. Es otra maduración más despacita. Por eso me tienen tanto miedo los mentores. Porque les echo hacia abajo su puta metodología de mierda. Que les está haciendo perder a ustedes como alumnos dinero. Les está haciendo perder años de su vida. Uno no va a la tienda y compra cinco años de su vida. Uno no recupera el tiempo. Por eso es que me caen como un culo los patrones. Díganme qué patrón hay aquí. El doble techo. Uno va a decir, sí, bueno, el doble techo. Y si me voy a diario, ¿dónde está el doble techo? Ahora vea, estoy viendo esta manipulación. Ahora estoy viendo esta otra manipulación. Ahora estoy viendo esta otra manipulación que es más grande del precio. ¡Ah! Pero existen los putos patrones de su gran puta mierda, ¿no? ¿No, mentorcitos? Es que me da rabia porque yo he visto a mis alumnos sufrir. Los he visto cómo están de frustrados. Los he visto cómo están de cansados. Eso es frustrante. De puta, si quieren vender un curso, cabrones, enseñen algo que, que valga la pena, cabrones. Pero no estén chimbiándole a la gente como usted lleva perdiendo años de su vida y le está enseñando mierda. Que usted ni siquiera le sirve. Que le falla. ¿Por qué le falla? Miren, el año pasado muchos manejaban una estrategia totalmente distinta porque estaba súper tendencial el precio. Ahora que ha cambiado el precio, yo escucho a traders todos los días, todos los días, todos los días. Ya no les funciona la metodología aquí. Porque esas estrategias son una gran puta mierda. ¡Hue puta! ¡Maldita sea estos mentores! Mentores de la gran verga. Pónganse serios. Enseñen una buena profesión. Por lo menos, delen, delen, o sea, yo a mis alumnos les digo dónde yo estoy entrando y por qué, dónde estoy poniendo mis ojos y por eso ellos están teniendo resultados sobre el 9% de la cuenta mensual. Unos ya están escalando al 20% mensual. Porque yo los mentoreo con un chat de trading en privado. Yo estoy ahí 24-7. Pero estos hijos de madres de mentores te, te llenan de teoría. Yo a usted le enseño en tiempo real, trader. Entonces, váyanse a hacer el backtesting. Acá tienen los fractales. Pueden buscar los fractales acá del MetaTrader 4. Si quieren este más, eh, más avanzado, pues deben entrar a la sala de trading en vivo. Y desen cuenta... Quieren seguir perdiendo su dinero, quieren seguir frustrados, quieren seguir ganando en tres meses. Traders, yo llevo cuatro años y medio. Tres meses, miren, ganan, ganan el, el 20% en esos tres meses. Al cuatro mes, lo pierden todo. Lo pierden todo. Entonces yo te puedo mostrar, si sí, mi alumno es rentable, en tres meses genera tanto. Y el futuro de ese alumno... Cuando el mercado cambie de ritmo, cuando esa estrategia ya no sirva, cuando su parte emocional ya esté dañada de ese trailer, ¿cómo se recupera? Es que, es que eso es cabrón, porque el mercado no le interesa que nosotros estemos participando, solo le interesa porque nosotros le entregamos liquidez a, al mercado, le damos liquidez al mercado. Ellos necesitan que alguien pierda para luego ellos hacer la transacción mayor y ganar. Necesitan que alguien pierda para luego hacer la transacción y ellos ganar. Necesitan que alguien pierda para luego hacer la transacción y ellos ganar. Necesitan otra vez que alguien pierda para ellos hacer la transacción y luego ganar. Por eso es que las estrategias de patrones, de cositas, de pendejadas, de pucha, no sirven, no sirven, no sirven. No me crees, confírmalo por cinco años tú. No me crees. Deja que tu mentor te lo confirme con 5 años, a ver cuántas cuentas ha perdido. Yo he visto traders que han perdido cuentas de 50 dólares. He visto mentores, entre comillas, que han perdido cuentas no de 50 dólares, sino de 50 mil dólares. 50 mil dólares. He visto otros quemar cuentas de otros traders. Perra cabida. ¿Quieren entregarle dinero al mercado que tiene mucho? Bueno, adelante. Ellos tienen la mejor estrategia. Yo lo único que hago es que lo sigo a ellos. A mí no me interesa nada más. A mí no me interesa tener la razón. A mí me interesa tener resultados. Y eso lo estoy haciendo con mis alumnos. Y eso lo estoy haciendo con mi trading. Entonces, traders, ustedes verán a quién escuchan, para dónde van. Quieren perder el tiempo, pierdan el tiempo. Quieren perder el dinero, pierdan el dinero. ¿Quieren tener resultados rápidos? Entren a la sala de trading en vivo. Yo los llevo en un paso a paso psicológico. Yo los entreno mentalmente. Tenemos, en, un, en Cada semana tenemos asesoramiento en vivo, participas en vivo conmigo, te activo el micrófono, me interesa escucharte, a mí no me interesa venir y decirte, y ya, y te dejo a ver tú qué te imaginas en el mercado y qué buscas, no, no, no, no. Porque entonces yo estaría diciendo que mi trading no es rentable y por eso no te muestro dónde yo estoy entrando. Por eso no te, no te muestro mi cuenta auditada. Escuchen, auditada. Más que ganancias es tenerla auditada. Eso lo pueden encontrar aquí abajo. Cada mes yo estoy, cada semana estoy, reactualizando el video de cómo va mi cuenta auditada. Porque me gusta ser transparente con mis alumnos. Yo no vendo cursos. Yo enseño una profesión. En tiempo real. Para que tú no te desalines y metas 30 operaciones a la semana. Ha visto traders una locura, 20 operaciones a la semana. Me operan el domingo y el lunes. El domingo y el lunes no se opera. Son tantas cosas que hay que quitarle a las personas que ya llevan tiempo en el trading. Porque se agarran de una metodología que no les sirve y que no se adapta. Pueden ganar dos meses, tres meses y luego su cuenta se va a la chingada. Entonces traders, un gran abrazo, no olviden agregarse al grupo de Telegram si quieren aprender el trading profesional de verdad y nos vemos en una próxima clase.